Imagínate que por cada millón de visitas nosotros donáramos mil euros a una asociación para mejorar la salud mental. En España cada día se suicidan una media de 10 personas, así que rompamos el estigma y hagamos que mañana sea el mejor día de tu vida.